Durante la celebración del Día del Libro en Molina de Aragón, la asociación de Amigos del Castillo hicieron entrega de dos ejemplares de su último libro a la Biblioteca Municipal Eurora, Ejido. Para ello, se trasladó hasta el lugar también el alcalde de la localidad, Francisco Javier Montes, acompañado de la concejal Pili Muñoz. Estamos en la Biblioteca Municipal de Moneda de Aragón, eh, en la entrega de los dos ejemplares que la Asociación Amigos del Castillo va a realizar del primer certamen literario de, de nuestro castillo, del, del monumento eh, histórico-artístico más importante de, de Moneda de Aragón, en el que eh, estamos poco a poco rehabilitando y que pronto eh, tendremos... Si Dios quiere, tendremos muy buenas noticias sobre alguna obra que se puede realizar en el castillo. Reiterar en, en la dinamización que, que hacen las aso aso asociaciones en moneda de Aragón, sobre todo en este caso eh, la Asociación Amigos del Castillo, que durante la pandemia nos hizo, nos hizo ver la luz con, con, estos, con estos premios y que siguen trabajando como bien ha dicho su presidenta en, en Molina y para Molina y para nuestro castillo estamos aquí reunidos eh, la asociación amigos del castillo junto al alcalde de Molina de Aragón y la concejala de deportes pero encargada de la biblioteca eh, venimos eh, este 23 de abril el día del libro Nos vamos a entregar dos copias de lo que ha sido la culminación del certamen literario de adultos que celebramos en el 2020 durante el confinamiento se preparó para que todos los molineses que quisieran pudieran escribir relatos con premios destinados a favorecer y fomentar el consumo en Molina de Algon. Y con las obras ganadoras decidimos, gracias al gran talento de nuestros paisanos y molineses y personas de otros eh, pueblos de la comarca, decidimos eh, editar este libro con todos esos trabajos ganadores en los que tenemos eh, los autores eh, con sus obras, con su foto y su, una pequeña presentación de ellos mismos. Y a este es el trabajo resultante, tenemos hasta más de 100 páginas del libro en lo que ha surgido y ahora que lo estamos vendiendo hemos decidido pues regalar dos copias, y dos ejemplares a, aquí a la biblioteca en este día tan especial que es el día del libro. Este libro se vende eh, tanto en la oficina de turismo como en la librería La Malo, el kiosco de la prensa Dori y en el museo de Molina. Eh, cuesta solo 10 euros y con los beneficios que obtengamos, aparte de cubrir los gastos que ha costado la edición, eh, vamos a emplearlo en todas las actividades y proyectos que realiza esta Asociación Amigos del Castillo aquí en Molina de Aragón. La Asociación Amigos del Castillo intenta hacer actividades y proyectos sobre todo vinculado con el castillo y nuestro patrimonio. Venimos a hacer entrega de, de estos dos ejemplares del primer certamen literario de nuestro castillo, de la Asociación Amigo del Castillo, para que cualquier ciudadano o cual, cualquier persona pueda llevárselos a su casa en préstamo y puedan disfrutar de ellos.